Hola. Para abrir este equipo desde la barra de tareas podemos hacer lo siguiente. Lo primero es abrir el explorador de archivos de cualquier forma. Yo voy a ir logo de Windows, y lo busco. Lo tenemos en la barra de tareas, clic con el botón derecho del ratón y le damos a anclar a la barra de tareas. Mantenemos pulsado con el botón izquierdo, para moverlo, a nuestra posición favorita. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha. Vamos a entrar en las opciones. Cambiamos acceso rápido, por este equipo. Aplicar, y luego, aceptar. Gracias por la visita.